Quienes visiten Ambato no solo encontrarán grandes ofertas turísticas, sino que también disfrutarán de más de 70 eventos artísticos, culturales y gastronómicos en todos los espacios de la ciudad. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema para contarles que el vicepresidente de la República, Jorge Glass, retiró la, la revisión de la, de la prisión preventiva que cumple desde la semana pasada.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 esta semana en Construyendo Igualdad, abordaremos el tema Voto Accesible para Personas con Discapacidad. Contaremos con la participación del Consejo Nacional Electoral. No se lo pierda, miércoles, 20 horas, porque la discapacidad es parte de la diversidad. Construyendo Igualdad, por Teleciudadano.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 Espacio promocional. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que el programa Todos ABC, campaña de alfabetización básica y continua, Monseñor Leonidas Proaño, busca alfabetizar a 200.000 personas hasta 2019. Quienes deseen inscribirse deberán hacerlo hasta este mes de octubre.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 En las noticias del mundo les contamos que hay un nuevo veredicto en contra del Estado japonés por la catástrofe nuclear de Fukushima, mientras que en Colombia las FARC se inscribe como partido político. Les contamos estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional.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 El 11 de marzo de 2011 un terremoto y posterior tsunami provocaron el peor accidente nuclear desde el de Chernóbil en los años 80. Decenas de Las FARC ya son un partido en Colombia. La antigua guerrilla se ha inscrito como organización política ante el Consejo Nacional Electoral con la intención de participar en los comicios presidenciales y legislativos del próximo año. La nueva formación conserva las siglas FARC, aunque ahora significan Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Tenemos ya en nuestras manos los elementos que nos hacían falta para construir desde el sistema y la institucionalidad un nuevo orden social. Atrás quedó la guerra con su carga de dolor y luto. Hemos cerrado esa página triste. Ahora debemos dedicarnos a reconciliar la familia colombiana, curando las heridas con verdad y, comp y comprometiéndonos todos los involucrados. ...en el viejo conflicto armado, con un rotundo nunca más. El acuerdo de paz de La Habana garantiza a las FARC a cinco senadores y cinco diputados. La antigua guerrilla ya trabaja en la formación de las listas electorales... ...y no descarta presentar su propio candidato a las elecciones presidenciales. Un incendio en un gran centro comercial del suroeste de Moscú... ...causó este domingo la evacuación de unas 3.000 personas... El Ministerio de Situaciones de Emergencia indicó en un comunicado que las llamas afectaron unos 55.000 metros cuadrados del centro comercial, especializado en la venta de materiales de construcción y de decoración. Más de 290 bomberos, 170 automóviles cisterna y tres helicópteros fueron desplegados en la zona para controlar las llamas.